Bueno, bueno, bueno, bueno, seguramente los envidiosos van a decir que esto es clickbait, pero es que no es clickbait. En donde vivo hay como un campo, o sea, sí, hay un campo, y eh, bueno, como es algo natural donde vivo, pues hay que convivir todos los días con los animales, así que adiós, bye. Uy, uh, Dios, qué miedo que da eso, ¿eh? No me lo creo, ¿eh? ¿Por qué? Wow. No, hubo. No es una serpiente de agua, Se ahogan estas serpientes, no, obvio de nadar seguro, ¿no? Bueno, parece que te hace caso No, nah, no puede pasar ¡Oh! No puede pasar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pobre Sí, qué raro, ¿eh? Yo me lo puse No, no, no wow, O sea... ¡Viene hacia mí, eh! ¡Viene hacia mí! Ahí está. Ahí viene. Ahí se acerca hacia mí, eh. Uy, se está acercando ahí. Tiene mi jala, papi. Qué? ¿Qué está haciendo. Ahora si es que no va fui... para allá, ahí la... ¿La estoy llevando yo. Con un palito más fácil, ¿no? No, no. Dale, ahí. Está muy cerca mío, eh. Me gusta cómo se mueve, viste. Se escurriza. Oh. Esto va para YouTube, ¿eh? Ahí se mete ahí se mete. Ahí se está metiendo, ahí, ahí, uh -huh. ya se metió, se le, se le asomó un poco la cola. Uh -huh.